No la llamé. Tiene 500 detrás y ella da una vuelta. Y solo a mí me veo entrar por esas puertas. Y a mí me di, wey, me explico Que solo quería conmigo Y si me fijo, me mintió Y terminamos enemigos Y si la ven, no la llamen Ella sola es la que tiene ya la clave Y si la ven, no reclamen, si no reclamen. Si saldrá más parado, va con tu la guiale. Y si la ven, no la llamen Ella sola es la que tiene ya la clave Y si la ven reclamen, andamos para dos para controlar las queales UAV de respuesta y no responde, me gusta cómo baila así como se ponen toditas las poses O al hacer tu pose que ya me pose. Que cuando acabe esto ponelo los super en poses Me dijeron que ella es una bichilla que a ella le gusta chillar, en la nota va a brincar y le gusta que le quite la ropeada, ya no está operada, eso no gastan en ya no sé ya acomodarte caliente como una sartén aceite te doy un masaje si quieres puede acomodarte tienes que detrás y ya da una vuelta y solo a mí me debe entrar por esas puertas y a mí me digo me explico que solo quería conmigo y si me fijo me mintió y terminamos en enemigo si la ven, no la llamen, ella sola la que tiene ya la clave. Y si la ven, no reclamen, Sandra mal parado va con todas las guiales. si la ven, no la llamen, ella sola la que tiene ya la clave. si la ven, no reclamen, Sandra mal parado va con todas las guiales.